Hipertensión su relevancia y su prevención. La hipertensión se define como una presión arterial de 140 diagonal 90 o superior. Una crisis hipertensiva es una presión superior a 180 barra diagonal 120. Esta es una clasificación de presión para adultos del Colegio Estadounidense de Cardiología y la Asociación Estadounidense del Corazón. Veamos la hipertensión desde el punto de vista de los especialistas que estudian el mercado de las drogas. El mercado mundial de medicamentos para la presión arterial alcanzará los 18.700 millones de dólares en 2029. Alemania. El volumen del mercado farmacéutico en 2019 ascendió a 41.400 millones de dólares. En el periodo de 2020 a 2027, se espera que el mercado crezca un 6% anual. ¿Qué parte del mercado total de medicamentos está ocupada por medicamentos para la hipertensión? Bastante significativo. El mercado mundial de medicamentos para el sistema cardiovascular. Se espera un crecimiento de 53,07 dólares americanos mil millones en 2021. USD 71, 52 mil millones en 2027. Crecimiento del mercado de medicamentos para la hipertensión por región, la tendencia es casi la misma. ¿Por qué estos medicamentos tienen tanta demanda? Pronóstico. 18,7 dólares americanos mil millones para medicamentos para la hipertensión en 2029. A nivel mundial. La hipertensión afecta a muchas personas. En un futuro previsible, afectará a más personas. Se supone que las personas vivirán más, viven más, gastan más dinero en medicamentos. La hipertensión es peligrosa. Datos clave de la Organización Mundial de la Salud. La hipertensión o presión arterial elevada es una condición médica grave que aumenta significativamente los riesgos de enfermedades cardíacas, cerebrales, renales y de otro tipo. Se estima que 1.280 millones de adultos de 30 a 79 años en todo el mundo tienen hipertensión. La mayoría, dos tercios, vive en países de ingresos bajos y medianos. Se estima que el 46% de los adultos con hipertensión no saben que tienen la afección. Menos de la mitad de los adultos, 42%, con hipertensión son diagnosticados y tratados. Aproximadamente uno de cada cinco adultos, 21%, con hipertensión la tiene bajo control. La hipertensión es una de las principales causas de muerte prematura en todo el mundo. Uno de los objetivos mundiales para las enfermedades no transmisibles es reducir la prevalencia de la hipertensión en un 33% entre 2010 y 2030. ¿Qué es la hipertensión? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre en circulación contra las paredes de las arterias del cuerpo, los principales vasos sanguíneos del cuerpo. La hipertensión es cuando la presión arterial es demasiado alta. La presión arterial se escribe con dos números. El primer número, sistólico, representa la presión en los vasos sanguíneos cuando el corazón se contrae o late. El segundo número, diastólico, representa la presión en los vasos cuando el corazón descansa entre latidos. Se diagnostica hipertensión si, sí, cuando se miden dos días diferentes. Las lecturas de presión arterial sistólica en ambos días son mayor o igual que 140 mmHg. Barra diagonal o las lecturas de presión arterial diastólica en ambos días son mayor o igual que 90 mmHg. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la hipertensión? Los factores de riesgo modificables incluyen dietas poco saludables, consumo excesivo de sal, dieta alta en grasas saturadas y grasas trans, bajo consumo de frutas y verduras, inactividad física, consumo de tabaco y alcohol, y sobrepeso u obesidad. Los factores de riesgo no modificables incluyen antecedentes familiares de hipertensión, edad superior a 65 años y enfermedades coexistentes como diabetes o enfermedad renal. ¿Cuáles son los síntomas comunes de la hipertensión? La hipertensión se llama un asesino silencioso. La mayoría de las personas con hipertensión desconocen el problema porque es posible que no presente signos o síntomas de advertencia. Por esta razón, es esencial que la presión arterial se mida regularmente. Cuando se presentan síntomas, pueden incluir dolores de cabeza temprano en la mañana, hemorragias nasales, ritmos cardíacos irregulares, cambios en la visión y zumbidos en los oídos. La hipertensión severa puede causar fatiga, náuseas, vómitos, confusión, ansiedad, dolor de pecho y temblores musculares. La única forma de detectar la hipertensión es que un profesional de la salud mida la presión arterial. Medir la presión arterial es rápido e indoloro. Aunque las personas pueden medir su propia presión arterial utilizando dispositivos automáticos, es importante que un profesional de la salud los evalúe para evaluar el riesgo y las condiciones asociadas. ¿Cuáles son las complicaciones de la hipertensión no controlada? Entre otras complicaciones, la hipertensión puede causar graves daños al corazón. La presión excesiva puede endurecer las arterias, disminuyendo el flujo de sangre y oxígeno al corazón. Esta presión elevada y el flujo sanguíneo reducido pueden causar dolor en el pecho, también llamado angina. Ataque cardíaco. ¿Qué ocurre cuando se bloquea el suministro de sangre al corazón y las células del músculo cardíaco mueren por falta de oxígeno? Cuanto más tiempo se bloquea el flujo de sangre, mayor es el daño al corazón. Insuficiencia cardíaca. ¿Qué ocurre cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre y oxígeno a otros órganos vitales del cuerpo? Latido irregular del corazón que puede conducir a una muerte súbita. La hipertensión también puede reventar u obstruir las arterias que suministran sangre y oxígeno al cerebro, lo que provoca un derrame cerebral. Además, la hipertensión puede causar daño renal, lo que lleva a insuficiencia renal. ¿Cómo evitar ser víctima de la hipertensión? Evitar el estrés, controlar la rutina diaria, tener suficiente tiempo para descansar y dormir, hacer ejercicio adecuadamente. ¿Es todo? No, todavía hay recomendaciones para reducir la ingesta de sal. Elimina las grasas trans. Limite las grasas saturadas. Deja de fumar por completo. Agregue frutas y verduras a su dieta y controle regularmente. La empresa NSP hace su contribución a la lucha por la salud y la longevidad. ¿Qué podría ser mejor que la prevención? Solo se inició la prevención a tiempo. ¿A quién se dirige el llamado a prevenir la aparición de hipertensión? En principio, todos, incluso los pacientes hipotensos. Desafortunadamente, durante los periodos de cambios hormonales, estrés y cambios relacionados con la edad, las personas se vuelven hipertensas de manera imperceptible. La hipertensión no es una causa obvia de molestias, dolores de cabeza y mareos. Cuanto más peligrosa es esta formidable enfermedad, cuya prevención es posible, simple y necesaria. Blood Pressurex, un nuevo producto NSP para la prevención activa para el mercado de la UE. ¿Por qué la presión arterial X? Diseñado para apoyar un sistema cardiovascular saludable en el cuerpo. Blood Pressurex fue creado con la ayuda de expertos del más alto nivel. Blood Pressurex está compuesto por ingredientes seleccionados por su excepcional calidad y pureza. La empresa NSP lo sabe con certeza, porque estuvo en los orígenes de la creación de cada producto NSP. ¿Cómo funciona? La fórmula Blood Pressurex ha sido diseñada para ser eficaz en el apoyo a la salud cardiovascular. Los ingredientes clave incluyen extractos. Semillas de uva. Extracto de hoja de olivo. Frutos de espino. Ortiga india. Vara de oro vitamina E y L-arginina. Extracto de hoja de olivo. NSP produce extracto de hoja de olivo como un producto separado y conocemos su efecto positivo en la salud. Tiene un efecto positivo en el sistema cardiovascular. Son las aceitunas y el aceite de oliva los que forman parte de la dieta mediterránea, la dieta que se considera la causa de la longevidad. Fortalece las paredes de los vasos sanguíneos. Tiene un efecto antiespasmódico. Brinda protección antioxidante. Debido a los nutrientes de olive, previene los efectos negativos sobre el sistema cardiovascular. Tiene actividad antiviral y antibacteriana. Tiene actividad antiparasitaria y antifúngica. NSP produce grapine y zambroza. El elemento básico de ambos suplementos es el extracto de semilla de uva. El extracto de semilla de uva apoya la salud de los vasos sanguíneos y promueve la microcirculación venosa. Las propiedades antioxidantes del extracto de semilla de uva se conocen desde hace mucho tiempo. La protección de los vasos sanguíneos, el corazón, todos los sistemas y órganos que trabajan intensamente es un papel importante asignado a este componente incluido en el suplemento de presión arterial. La vitamina E como antioxidante mejora los efectos beneficiosos de los antioxidantes, extracto de semilla de uva, oliva y todos los componentes. El extracto de fruta de espino apoya la función cardíaca, aumenta el suministro de oxígeno y mejora la circulación periférica. Esta es una planta maravillosa que se ha utilizado desde tiempos inmemoriales para apoyar el corazón y los vasos sanguíneos, Mejorar el suministro de sangre al músculo cardíaco y prevenir la presión arterial alta. El extracto de raíz de ortiga india, coulis forscoli, se usa para normalizar el perfil de grasa en la sangre, prevenir la aterosclerosis y apoyar los vasos sanguíneos. La forscoline es una sustancia derivada de la ortiga india. Algunos expertos lo describen como un factor natural que previene la obesidad y normaliza el nivel de hormonas sexuales en los hombres. La forscoline también se considera segura para las mujeres, para cuya salud también se usa activamente. El propósito de la aplicación es la prevención de fallas en el metabolismo de las grasas y la creación de condiciones óptimas para mantener la salud de los vasos sanguíneos, el corazón y la acumulación de masa muscular. Las partes aéreas de la vara de oro, Solidago Virgaurea, se han utilizado tradicionalmente para eliminar el exceso de líquido del organismo y normalizar el equilibrio mineral. La Organización Mundial de la Salud recomienda evitar el exceso de sal, con razón. Cabe destacar que la vara de oro se utilizó con éxito mucho antes de que se emitieran estas recomendaciones. La L-Arginina es un aminoácido que se usa para ayudar al corazón, los vasos sanguíneos y el sistema nervioso. En combinación con plantas que normalizan la presión arterial, la L-Arginina potencia la nutrición del sistema cardiovascular y ayuda a la prevención activa. Cita del sitio web de Mayo Clinic. Debido a que la L-arginina actúa como un vasodilatador al abrir, ensanchar, los vasos sanguíneos, muchas personas toman L-arginina por vía oral para tratar enfermedades cardíacas y disfunción eréctil. Los estudios sobre el uso de L-arginina para ciertas condiciones muestran. Angina de pecho. Las investigaciones muestran que la L-arginina puede reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas con este tipo de dolor de pecho de leve a intenso. Presión arterial alta. Hipertensión. Algunos estudios han demostrado que la L-arginina oral puede reducir la presión arterial en personas sanas, en personas con hipertensión leve y diabetes, y en personas con un tipo de presión arterial alta que afecta las arterias de los pulmones y el lado derecho del corazón. Hipertensión pulmonar. Las infusiones de L-arginina también reducen la presión arterial en personas con hipertensión. Ingredientes. L-arginina, polvo de extracto de hoja de olivo europeo, olea europaea polvo de extracto de semilla de uva, vitis vinífera, polvo de extracto de raíz de ortiga india, coli forskoli, polvo de extracto de fruta de espino, crataegus laevigata, de alfa tocoferol, vitamina E, partes molidas de vara de oro europea, solidago virgaurea, antiaglomerantes, sales magnésicas de ácidos grasos, dióxido de silicio, cubierta de la cápsula, gelatina. Reseñas de productos ayuda a mantener la presión normal, tendré 74 años y no uso nada más. Buen producto. Realmente, este producto me ayuda con mis vasos. Me siento mejor desde que empecé a tomarlo. Excelente. Dosis diaria recomendada: una cápsula tres veces al día con las comidas. No exceda la dosis diaria recomendada. No lo use mientras toma medicamentos para el corazón. Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando anticoagulantes al mismo tiempo. Almacene en un lugar seco y fresco. Fuera del alcance de los niños pequeños. Nature Sunshine fomenta un estilo de vida saludable. Los suplementos dietéticos no pueden utilizarse como sustituto de una dieta variada. Una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable son la base para el buen funcionamiento del organismo. ¿Qué productos de NSP ayudan a la salud vascular y del corazón? Muchísimo. HVP. Gran producto para ayudar a mejorar el sueño. Cálmate. Relax. Aliviar el estrés. Reduce el estrés en los vasos sanguíneos y el corazón. Es conveniente tomar dos a tres cápsulas en la cena junto con magnesio, 1 a dos cápsulas de magnesio. Lecitina y Super Omega 3. Excelente apoyo nutricional para el corazón, vasos sanguíneos, sistema nervioso. Nuevo producto NSP para la prevención activa.